Ay, hombre, usted todavía echado, eh? Oh, Levántese a ver. ¡Ay! Mire cómo tiene esa espalda llena de granos. Venga, No, no me los vayas a espichar. Ay, hombre, que su abuelita decía que si uno se los espicha los de la espalda se le bajan los de la cara. Qué, Qué es? no. Uno, un chiquito. Uno no lo molesta más. ¿no? Uno. Ay, joder madre se dejan. No, se dejan. <risa> pero <por> si <risa> fuera la callejera esa <risa> con la, la calle. No. que se vas a rasguñar, hombre. Ay, Ay, me está metiendo la uña! Ay, me estoy Haciendo bien con la barriguita de los no. dedos, hombre. Espérese. Ya está saliendo, mire ya. Ay, ¡ah! Ya salió ya. Esperé, porque eso era una punta. Espérese que haya adentro. ¡Ay, mío. ay no! ¡Ay! Si ¿Sí vio ya, ya salió, ya. Si ¿Sí vio tan fácil, ya. Uh, ¡Ay! Acá tiene otro no. mundo. No, no, se dijo que uno nomás. Ay. No, ¿por qué me tengo que dejar? Pues no, no, por no, porque oh, yo soy su mamá y punto oh, se deja. Ah, ah,